y doble revancha. Esta noche serán certificados por la auditora Isarel Román de la firma de auditores Aquino de Córdoba Faro and Company y supervisados por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica siempre con nosotros aquí en el estudio. Mañana ya es sábado y se juega Powerball con un premio de 378 millones de dólares y aprovecha y juega Powerball que ahora te da la oportunidad de añadirle Double Play donde tendrás doble oportunidad de ser millonario y te pregunto, ¿ya bajaste el app de Lotería Electrónica? Vamos, ¿qué esperas? Además de ver números ganadores y escanear tus boletos para saber cuánto ganaste podrás participar de concursos y promociones. Dale, bájala ya.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 ...de Lotería Electrónica, el primero para el Pega 2, anótelo. Es el 8, el 8, el segundo. Llegó, es el 2, el 2, el número ganador de Pega 2 es el 8, 2. Repito, el número ganador, el 82. Veamos ahora los números ganadores del Pega 3. Busque su boleto, le deseo mucha suerte. Esta noche el Pega 3 comienza con el 8... El 8, el segundo, es el 4. El 4 y cerrando, pega 3. Repitió el 4, el 4, el número ganador de pega 3 es el 844. Repito, el número ganador, el 844. Veamos ahora los números del pega 4. Suerte a los jugadores de pega 4 en el sorteo de noche. Esta noche comienza con el 1. El 1, el segundo Es el 2 El 2, el tercero Para el Pega 4 Repitió el 2, el 2 Y cerrando Pega 4 Es el 3 El 3, anote el número ganador De Pega 4 es 1, 2, 2, 3 Repito el número ganador El 12, 23 Ahora pasaremos Al multiplicador, el que aumenta Hasta 5 veces los premios menores Adelante y el número del multiplicador es el 5. El 5. Ahora pasaremos al sorteo de Loto Cash, que esta noche cuenta con un premio de 1.180.000 dólares. Mucha suerte. Y adelante con el sorteo. Busque su boleto o lápiz y papel. Mucha suerte. A los jugadores de Loto Cash llega el primero. Es el 33% el 33 el segundo es el 32 el 32 el tercero es el 15 el 15 el cuarto es el 28 el 28 el quinto es el 17 el 17 y en breve conoceremos cuál es el bolo cash anótelo es el 10 el 10. Los números ganadores esta noche en Loto Cash son 33, 32, 15, 28, 17 y el Bolo Cash fue el 10. Cerramos con el sorteo de doble revancha y esta noche con un premio de 130 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Última oportunidad para los que combinan su jugada. De Lotto Cash con doble revancha. Mucha suerte. Viene el primero. Es el 24. El 24. El segundo es el 8. El 8. El tercero, llegó, anótelo, es el 5. El 5. El cuarto es el 30. El 30. El quinto es el 16. El 16. El 16 y en breve conoceremos cuál es el bolo cash de la doble revancha, es el 3, el 3. Los números ganadores esta noche en doble revancha son 24, 8, 5, 30, 16 y el bolo cash fue el 13. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta noche. Para más información visite nuestra página loterías de Los esperamos en el sorteo de mañana ya es sábado el primero a las 2 de la tarde. Que tengan todos una excelente noche.